Como es, diríamos, eh, usual, cotidiano en estos casos, eh, las primeras, las segundas audiencias, ya casos que son un poquito complicados, eh, nunca están en condiciones de, de conocerse, siempre para completar hay que agotar gestiones y eso es lo que ha sucedido en el día de hoy, o sea, todas las gestiones para la citación de las partes eh, de, lo, de lo que van a disponer en, en el transcurso del proceso, no han sido completadas. Por ejemplo, el, el representante de la unidad de quemado eh, no ha sido debidamente citado, otro testigo no ha sido debidamente citado, el tribunal, entendiendo que estas partes son importantes, eh, además que forman ya parte del proceso, eh, aplaza a fines de citar citarlo para la próxima audiencia, eh, a fines de que Eventualmente estemos completos ya para conocer el fondo del caso en cuestión.